¿Eres una empresa que maneja inventarios? En Humanitech queremos ayudarte a optimizar tus operaciones y rentabilidad a través de su correcta gestión y planificación. Somos la única empresa en México que cuenta con la representación de Goldrat Group y hemos creado un modelo de servicio que consigue elevar los resultados financieros de nuestros clientes. La gran mayoría de las empresas usan el forecasting, método que utiliza datos del pasado para tratar de predecir comportamientos futuros para planear el abastecimiento de sus inventarios. Pero este solo cuenta con el 70% de asertividad al no poder anticipar específicamente qué productos serán los de baja o alta demanda, lo que conlleva a la acumulación de inventario reflejado en el capital estancado en bodegas. Nuestro servicio busca la mayor disponibilidad y rotación de inventario, ya sea comprando o fabricando, traducido en más ventas, mejor sincronización y mejores resultados de toda la empresa. ¿Cómo funciona nuestro servicio? Tomamos información clave del sistema ERP existente. Procesamos esa información a través de algoritmos e inteligencia artificial para generar señales de reabastecimiento de los productos generamos reportes para toma de decisiones, es decir, qué reponer, dónde reponerlo y en qué cantidad. Con base al comportamiento de los movimientos, los algoritmos aprenden diariamente y generan patrones de consumo para cada producto. Nuestra estrategia de implementación comienza con un mes de prueba sin costo, donde se establece la dinámica de trabajo con los datos actuales de la empresa. Permite conocer y generar confianza en la propuesta sin arriesgar ningún capital. ¿Qué logramos con esto? Mejoramos el flujo de trabajo al acortar el tiempo de respuesta desde que se ingresa un pedido hasta que se entrega, logrando que la empresa venda más, acumule menos inventario, genere más utilidad, acelere su retorno de inversión y mejore su calidad de servicio. Humanitech. Productividad es el acto de acercar a la empresa a su meta.